Hey, muy buenas a todos <coughs> y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a jugar Baldi Basic Classic. Así que bueno, vamos a entrar aquí, vamos a dar la play y vamos a darle al clásico porque porque es el único que, que podamos. Vale, vamos, Tory mode Welcome to my schoolhouse. ¡Ahora es hora de que todos sepan estás haciendo fantástico! es! Siento, bro, tu problema era imposible. No se puede. Ahora sí vamos a correr porque Baldi Creo que Valdi está ahí. Creo que Valdi es para unir la puerta, ¿no? O sé sea, es que está cerca, tío. Ahora que está lejos. Venga, venga, 5 menos 4, 1. Oh, ala ala. Bueno. que me lo trae I Will you marry me? Will me? Nah, me libré por poquito, eh Fifteen seconds Nada, pero qué hice ahora? me ¿Qué te dice ahora? Venga, vamos. Nah, creo que por aquí no pasé. Nah, aquí no... Aquí no entré. Sin pasear. Nada, no, no weón. ¡Ay, que está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Vos a, vos a, a Aldi. No, no me parece una buena idea. Creo que un pasillo largo estaría mejor. No. No. Nah, y tienes que estar bromeando. Verís ahora cuando me persigue el bal. Nada, tío, nada, nah. Coño. Tú no has visto nada. Claro, My seguro que está aquí a el Baldi. Esto no empujarme y no me dejan entrar a la maldita clase. Claro, seguro que es lo que me han pasado empujándome como unos malditos pesados. Now, ya vino el Baldi. Yeah. Hombre, pues menos mal que se fue. No, no, no, no, no puede ser Mira, paso Paso de, de estar aquí ahora Porque no me va a parar de empujar este Es un bucle Nada, y está aquí Está aquí Y, y No puede ser eh, eh, Este juego es mi sufrimiento, por Dios Ay, por Dios No me, no me posiciono bien en los controles no, y encima está aquí el Baldi, eh, Clayton, está toda la familia reunida. La familia reunida: el padre, la hija y solo falta eh, el otro padre. Que quién sabe quién será. Quién, quién sabe quién demonios será. Bueno, por acá me despido. Y si os ha gustado, pues darle like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Thanks for playing. Come back soon.